Un Fisquito de Matemáticas, novena temporada. Pues venga, vámonos de concierto matemático. La motivación de este fisquito fue unir mis dos pasiones, las matemáticas y la música. Y mientras lo preparaba me acordé de este tuit de Alejandro San, del que soy fiel seguidora, en el que él decía que la música es matemática, pero la matemática no es música. No voy a entrar en esa discusión, pero sí les quiero contar cómo y cuándo eh, empezó la relación entre la música y las matemáticas. Así que nos trasladamos hasta el siglo VI antes de Cristo con el mismísimo Pitágoras. Él fue el primero en preguntarse qué matemática había detrás de aquellos sonidos eh, de los músicos de la época y por qué en ocasiones dichos sonidos eran disonantes, es decir, no eran placenteros al oído. Lo primero que descubrió fue que al dividir una cuerda en ciertas proporciones, dichos sonidos sí eran armónicos, es decir, eran placenteros al oído, con lo cual, bueno, algo que es bien conocido, que la nota emitida depende de la longitud de la cuerda. Para estudiar esto en mayor profundidad, ¿qué hizo? Pues se, co se construyó este instrumento llamado monocordio, porque solo te tiene una cuerda, y... Eh, y con una pieza móvil central que lo que hacía era variar la longitud eh, de la cuerda que hacía sonar. Él fue probando y lo primero que observó es que si tenemos una longitud de cuerda, hacemos, la hacemos vibrar y escuchamos el sonido. Si partimos a la mitad esa cuerda y la volvemos a hacer eh, sonar, el sonido es el mismo pero más agudo, con lo cual la altura de la nota de la cuerda y la longitud de la misma son inversamente proporcionales a menor longitud, más agudas la, la nota. Bien, pues se fijó, eh, eh, entonces se dio cuenta de que si yo tengo una longitud de 2 y una longitud de 1, ¿vale? Son el mismo sonido, y lo que se propuso fue: bueno, pues vamos a buscar un conjunto de sonidos dentro de ese rango, entre 1 y 2, que, sonen, que suenen de forma armónica, ¿vale? Y que eh, tanto los músicos como los eh, fabricantes de los instrumentos lo tengan en cuenta a la hora de. Eh, hacer sus composiciones y eh, entonces solo hayan sonidos armónicos, no se produzcan esas disonancias. Fue probando diferentes proporciones entre ese rango de valores y la primera que encontró que era otro sonido armónico era la proporción de tres medios. Bien. Fijo como primer sonido el sonido con una longitud 1, ¿vale? que es lo que hoy conocemos con la, la nota Do. Y ese segundo sonido que había descubierto, que es con una proporción, tres medios, es el que se corresponde con la nota sol. Como son proporciones, lo que hizo fue multiplicar por tres medios. Esa distancia entre esas dos notas es lo que se llama quintas, porque como ya veremos eh, posteriormente, involucra a cinco eh, notas musicales. ¿Qué co continuó haciendo Pitágoras para encontrar ese rango de sonidos, eh, ese conjunto de sonidos entre ese rango? Pues, fue, eh, siguió añadiendo quintas, es decir, fue multiplicando por tres medios, ¿vale? Con lo cual lo que estaba haciendo era construirse una progresión geométrica. De razón, tres medios. Bien, ¿cómo obtuvo la segunda nota? La tercera nota, perdón. Pues, partiendo de la nota sol, vuelve con proporción tres medios, vuelve a multiplicar por tres medios, obtiene nueve cuartos. ¿Qué ocurre? Nueve cuartos no está dentro de ese rango. Como sabemos que al dividir por dos obtenemos el mismo sonido, pero más agudo, pues dividimos nueve cuartos entre dos, obtenemos nueve octavos, y esa es eh, la tercera nota de su escala musical, que se corresponde con la nota re. Y así sucesivamente. De esa forma se construye las primeras siete notas de la primera escala, que es, se conoce como la escala pitagórica, eh, con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, con dichas eh, proporciones. ¿Qué ocurre? La razón entre ellas... ¿Vale? entre dichas proporciones, eh, son de dos tipos. Hay cinco, cinco razones de proporcionalidad que son de nueve octavos, que son los cinco tonos, ¿vale? se llaman cinco tonos, pero hay otras dos que tienen otra razón de proporcionalidad diferente y se llaman semitonos, aunque no son la mitad de un tono. Bien, esta es la primera escala musical que se construye y durante muchos siglos eh, tanto los músicos como los fabricantes de los instrumentos, utilizaron esta escala para eh, realizar sus composiciones. Eh, perdón. Eh, partiendo de esas siete notas, que son las siete notas básicas, también se construyen las notas alteradas, que son eh, las que se corresponden con los sostenidos, que son las teclas negras del piano. ¿Cómo lo hace? Pues sigue añadiendo quintas, es decir... Eh, va, sigue multiplicando por tres medios. Eso lo podemos ver representado en esta espiral logarítmica, que cada dos pi se repite el mismo sonido, donde en la zona central pues, están las, las, las notas base que son eh, dos sol re la mi si, y luego empiezan a aparecer las notas sostenidas, pues fa sostenido, la sostenido, etc. Y lo que ocurre es que todo este proceso puede continuarlo sin fin, pero Pitágoras lo que se da cuenta es que al subir exactamente 12 quintas que se llega a esta nota de aquí, que sería el si sí sostenido, es casi el sonido original do, pero siete octavas más altas. No coincide exactamente, ¿vale? Porque al ir multiplicando por tres medios 12 veces, obtenemos la proporción de tres medios elevado a 12 que no coincide exactamente con 2 elevado a 7 que sería la proporción correspondiente al do, eh, siete octavas más altas. Pero lo que sí ocurre es que la razón entre esas dos cantidades es aproximadamente uno. Y entonces él dijo, bueno, pues hasta aquí eh, tengo construida ya mi escala con esas 12 notas, las siete básicas y las cinco alteradas. A esa, a esa razón se le conoce como coma pitagórica. Con esas 12 notas, pues, eh, fueron las que eh, formaban la, la, la escala pitagórica completa, pero a partir del siglo XVI, más o menos, algunos ya fabricantes de instrumentos tenían problemas para construirlos utilizando la afinación de esa escala y lo que empezaron a hacer fue a utilizar una escala de tal forma que todos los semitonos fueran exactamente iguales. Lo que hicieron fue dividir el rango de 1 a 2 en 12 proporciones exactamente iguales. Eh, no fue hasta el siglo XVIII cuando se eh, compone la primera obra, con esta escala temperada, que es la, cal, la escala más utilizada en la actualidad, ¿vale? y fue Johann Sebastian Bach el que compone esa primera obra con la escala temperada y por eso se, se llama el clave bien temperado. Eh, en esta escala la podemos ver representada eh, en esta circunferencia, ¿vale? donde esa es la, la escala en la tonalidad básica, y luego todas las demás más agudas o más graves se pueden representar en esta espiral cilíndrica que eh, está relacionado con un concepto que estudiarán en la asignatura, los matemáticos de topología algebraica, del de, eh, concepto de espacio recubridor de una circunferencia. Bien, en este caso, en la escala temperada, pues como la razón de proporcionalidad eh, es la misma para todos los semitonos, lo que, ay, perdón, lo que vamos a tener es que la razón de proporcionalidad elevado a 12 nos tiene que dar 2, que es el, el, el, la proporción del 2, y por lo tanto la razón de proporcionalidad entre cada semitono es, es la raíz doceava de 2. Vemos aquí una aplicación directa de las raíces de orden superior a las estándares. Bien, en esa tabla recojo eh, pueden observar que la, la diferencia numérica de las proporciones que se corresponden a las notas básicas, es insignificante, pero en, cu en cuestiones de afinación es muy importante. Bien, otras aplicaciones sencillas de conceptos matemáticos, por ejemplo en el caso de conceptos geométricos que aparecen dentro del contexto de la música, pues son eh, simetrías, rotaciones y traslaciones en diferentes composiciones, también eh, aparece el número aurea en muchas obras musicales, y la utilización de, de la sucesión de Fibonacci. Pero bien, como Alejandro San decía, que la eh, matemática no, no era música, y aunque no, no voy a entrar en esa discusión, porque de lo que sí estoy segura es de que cualquier matemático, cuando concluye la demostración de un teorema en el que ha estado trabajando mucho tiempo y consigue escribir las siglas de cómo quería demostrar, seguramente habrá escuchado algún tipo de música celestial o algo como esto.